Um, hemos asistido a unas jornadas que se llaman Semillas por el Cambio y tú has, venido a, has tenido una ponencia y una mesa de debate sobre el tema de la economía y, y la sociedad. Um, quería empezar, bueno, antes de presentar todos tus títulos y currículum que es bastante, bastante largo, me gustaría hablar un poquito primero de, de economía que es, aunque no seas economista, que luego nos lo cuentas, pero sí que es un poco la faceta en la que estás trabajando en estos momentos. La pregunta es muy sencilla. En una sociedad ideal, la que todos nos gustaría tener y vivir y por la que todos estamos luchando, ¿sería necesaria la economía o sería algo prescindible? Bueno, depende de cómo se define la economía. Si la economía es el conjunto de dispositivos y organizaciones para satisfacer las necesidades humanas sí eso siempre es absolutamente esencial entonces tendríamos perdón que pasar a a, a discutir qué son cuáles serían las necesidades humanas bueno si hablamos de economía creo que lo más eh, eh, inteligente es primero eh, hablar de los objetivos de la economía y si el objetivo es satisfacer las necesidades humanas pues entonces la conclusión es que sí que hace falta la economía necesidades materiales e, e inmateriales ¿La economía sirve para satisfacer necesidades inmateriales? Por, ¿Por supuesto ejemplo? Que Por ejemplo, educación. ¿Mm? ¿Crees Por que es ejemplo... necesaria la economía para la educación? ¿No se puede un pueblo, uno de los padres, dedicarse a la educación de los hijos? Como no se es. hacía antiguamente. Volvemos a las definiciones. ¿no? Si, si consideramos esto el sistema educativo, ...totalmente separado de la economía, pues no hace falta la economía... ...y lo llamamos educación, y lo llamamos salud, y lo llamamos espiritualidad... ...y lo llamamos amor, y no hace falta la economía. ¿Al servicio de quién está la economía en estos momentos y al servicio de quién debería estar? Bueno, mis entrañas me dicen al servicio del bien común... ...porque debería ser una herramienta, un medio al servicio... De no solamente todos los seres humanos, sino del planeta también. O sea, una, una, una, uh, una herramienta no solamente humanista, sino también ecológica, o de profunda ecología, al servicio del todo. ¿Pero poder. es así? De momento no. De momento está al servicio del capital y su crecimiento y por lo tanto todos los indicadores de éxito y la medición del éxito económico eh, están orientados todos al crecimiento del capital. En el nivel más pequeño de la economía, la inversión singular, eh, su éxito lo medimos según el rédito financiero, que es totalmente absurdo y perverso, porque eh, no nos enteramos eh, absolutamente nada acerca del objetivo de la inversión. En el nivel intermedio, en la empresa, medimos su éxito con el balance financiero. Lo mismo, el balance financiero de la empresa no nos dice absolutamente nada si esta empresa produce algo. Pues hay, hay, disculpa, hay gente que estudia una carrera universitaria para mm. interpretar esos balances económicos. Claro. ¿Tú estás diciendo que no indica nada? Bueno, se puede estudiar la, la tortura y la matanza industrial. Eh, el intelecto sirve para estudiar de todo pero la pregunta es si esto es, eh, es sensato y sabio y a mí me parece um, el contrario de sabio y sensato que midamos el éxito económico según la contribución eh, al crecimiento del capital en los tres niveles, el tercer nivel aún no he mencionado, la economía nacional porque este no debería ser el objetivo de la economía pero me preguntaste cuál eh, suele ser el objetivo de la economía hoy y es el crecimiento del capital. Yo creo que este es el, el, el error eh, fundamental eh, eh, a través del cual podemos explicar muchos fenómenos, muchos colaterales, eh, daños, daños colaterales del sistema económico eh, gracias a este error. ¿Y el dinero? ¿El dinero? ¿Qué tiene que ver en, en todo esto? Es, me gustó, otro, eh, ayer en, la, en el debate o mm. en la charla dijiste que era un bien público mm. y que en una constitución soberana el pueblo debería tener el control del dinero. Mm. Nada más lejos de la realidad. Mm. De bien público, nada. Mm. Entonces, el dinero no es malo ni es bueno. El dinero es, un, es una herramienta. O, ¿cómo, ¿Cómo defines el dinero? Una ¿tú? posible herramienta, igual que el arado. El arado... Depende de que lo tenga, ¿te puede matar o puede...? Puede ser una espada, uh -huh. un arma, puede ser una herramienta, pero los reconocimientos más eh, recientes de la agricultura ecológica nos dicen que el arado daña la tierra, no hace falta. ¿Es Mata a los animales, ¿Es cierto? revuelta la, la tierra, y, uh -huh. y es una herramienta a lo mejor equivocada. Uh -huh. Y quizás eh, no hace falta en absoluto el arado, uh -huh. y lo mismo con el dinero. Eh, pues hay escuelas, y yo también soy amigo de estas escuelas, que de momento consideran el, el dinero una herramienta útil posible, pero no estoy, no estoy totalmente seguro si, eh, si esto es eh, la, la, la, la, la última razón. Y la... ¿No estás segura? No. ¿En tu sociedad ideal hay dinero? Bueno, en la idónea no hay. No, hay, no, no habría. No. Habría intercambio. No, porque sí que tienes que necesitar cosas que otros que tú no fabricas, ¿no? Bueno, hay regalos. ¿Hay regalos? Claro. En la ideal. En la ideal. vale. Hay amor. Mejor todavía. Mejor. Lo ¿Qué, mejor hay? ¿Qué, el, hay? Ideal, el, ¿Qué hay? con la ideal. ¿Qué hay? Así te conocemos un poquito. ¿Qué hay en tu sociedad ideal? <risa> pues hay amor. Sí. Hay um, confianza. ¿Mm? Hay generosidad. Y regalo. Y modestia. Y no tomar en exceso. Y de esta forma cada uno... No tomar uno, en exceso, no, tomar lo que necesitas. Tomar lo que necesitas, de verdad, que en términos materiales es poco, y contribuir lo que puedas. Todo lo que puedas. Bueno, sin quemarte. Vale, justo para no quemarte. Sin dejar de disfrutar, ¿no? sin entrar en estrés. Pero esa es la situación um, totalmente ideal. De, de, de, antes de seguir, disculpa, te corto. Claro. ¿De 0 a 10 ¿Dónde estamos en esa sociedad ideal? Tres. Un tres. Bueno, no está tan no mal. No está tan ¿no? mal. <ríe> <ríe> Solo quedan siete. Bueno, Hay... el diez es el, sí, el ideal. Sí, sí, ¿no? la idea. la ideal. Claro, sí, bueno. sí, sí. <ríe> <ríe> um, dijiste ayer que tu pretensión, cuando tuviste que empezar los estudios universitarios, era estudiar ciencia universal. Claro. Cuéntame, ¿qué es eso? Claro, te contaste que no existía. Bueno, entender el todo. No solamente la economía, no solamente la naturaleza, no solamente el ser humano y su psiquis, no solamente las religiones. Sino ¿Y tú pensabas que había los estudios que hacían eso? Bueno, era ingenuo, pero sí. eh, yo creo que también es obvio, ¿no? Sí, Porque si sí, sí, las sí. instituciones se llaman universidades, sí. eh, y eso, eso contiene la palabra universo, y universo quiere decir literalmente en latín un solo verso, un universum una sola canción, si se quiere, un todo coherente. Y este me interesa, lo único que me interesa es el todo. ¿no? Y tiene su componente, su dimensión, su faceta económica, tiene sus otras facetas y componentes, pero lo único que realmente vale y tiene sentido es el todo coherente. Y eso quería entender y experimentar a lo mejor. Y eso no se ofrece en las universidades, y solamente se ofrecen Parcels pequeñitas. Parcelitas limpiamente diseccionadas una de otra. Eso es autismo progresivo. Autismo progresivo. Sí. Bonita palabra. Y eso es... Eso es bueno... Eh, sí. Bueno, triste palabra, más que bonita. Sí, sí, tendréis la etimología de la, de, la, de la universidad. Etimos es la verdad en griego y... Logia, logos es la palabra, la verdad de la palabra. Uh -huh. El universo hoy, hoy es un poliverso, porque solamente son eh, muchas facetas eh, separadas y también es una perversidad, por lo tanto, porque el sentido originario de ofrecer el acceso al todo se ha invertido o se ha pervertido en el, en el justo contrario de ofrecer exclusivamente eh, acceso a las... A las partes del todo. Y esto se aplica a todas las ciencias, medicina, economía, todas. Y esto sí es una fuente sí. principal de, de, de muchos daños colaterales del sistema económico, del sistema técnico, del sistema científico y de otros subsistemas de la sociedad. Entonces, occidental. Eh, occidental. Que se está comiendo el coco sí, en vez sí, de sentir, en vez de bailar, en vez de disfrutar, en vez de intuir, que no es completa, no es, no es integral. Yo creo que esto es una. Esa, sí. Ese proceso de curación, de hacernos completos, seres humanos completos, íntegros, pues yo creo que eso es uno de los retos que mucha gente en todo el mundo ha empezado a... Estás aceptar. adivinando las preguntas que te iba a hacer. No mm. lo haces. Te iba a preguntar yo por el ser las... integral. Porque... Hay una sabiduría por ahí en el aire que está. <risa> Preguntándose a sí misma y contestándose a sí misma, ¿no? Porque tienes una, una, una faceta también uh, física en tu vida, ¿no? O sea, bueno, de bailarín, de tal... Quería también preguntarte por eso, ¿no? Decides también, evidentemente, dentro de este todo está la espiritualidad, está, está, está, está el ejercicio, está... Pues yo creo que el respeto a la vida y el amor a la vida, mucho, mucho más, eh, más fuerte diría, implica de igual manera respetar el el cuerpo, el físico estar a gusto, estar en casa en tu cuerpo, aceptarte profundamente hasta las tripas y las entrañas y esto no solamente es una actitud ética uh, y un reconocimiento um, intelectual o espiritual, sino esto es una experiencia muy concreta y um, para mí la, el camino más directo a la felicidad es la danza cuando bailo Uh, soy feliz. Es, es uh, inevitable. Y yo creo que es, es tan, tan real y tan, uh, tan poderosa esa experiencia que yo, en primer lugar, si me preguntas qué eres o quién eres, yo, yo soy ese Sepalari ¿Sí? Es después, lo que más bien, feliz eres. eres. Yo creo que la satisfacción de las necesidades um, um, del cuerpo incluyendo las emociones, es, es la base. Si esto, si esto obtiene la suficiente atención y la suficiente toma en serio y el suficiente cuidado, yo creo que entonces se pueden, se pueden atender con mayor eficacia eh, las otras necesidades hasta la espiritual. Le tomemos el chico ingenuo que va a la universidad con la intención de estudiar el mundo y tiene que decidir que estudia otra cosa. ¿Qué, qué estudias al final? Pues de todo un poco. Un ¿no? ejemplo. Una menestra de ¿Cómo? asignaturas. Una menestra, una menestra. De asignaturas. ¿no? Que pues, formalmente en las universidades era filología hispánica, psicología, sociología, ciencias políticas, pero de forma autodidacta, pues toda una serie de otras materias, desde la física, pasando por la economía, hasta, hasta las religiones y mucho más. Lo hice por, por mi cuenta porque pues el, el, el camino concreto ha sido que yo me ocupaba de asuntos y problemas ecológicos, planetarios, y ahí siempre me tropezaba con pff, argumentos económicos y con pegas económicas. No se puede porque la... Y yo, ¿qué es eso? No? eso esa pega, ¿no? quiero entenderla, ¿no? quiero penetrarla y, eh, con el espíritu. Y, y por, así me, pues me hice economista. Y, y no solamente empezaba a publicar acerca de ellos, sino también a militar. En, fundé, ahora son tres, eh, tres movimientos en, desde Austria. Y observando esto, la Universidad de Economía de Viena me invitó a dar clases de economía alternativa, hace seis años o siete años. Y desde hace un año doy clases de... Economía del Bien Común, tan solo. Esto es un, un, un, sí, un, una invitación muy reciente uh -huh. y sin que yo haya, uh, lo haya ofrecido. O sea, vinieron a buscarte ti ¿Sí? posteriormente. Sí, es un honor. Y se puede uno hacer profesor de economía sin ser economista académico. Curioso, ¿Sí? ¿no? Sí, <risa> sí, muy agradecido. <risa> sí, ¿Y no, qué no, tal pues. los estudiantes? ¿Qué, ¿Qué tipo de estudiantes tienes? Sí. Pues es por principio del azar, o sea, es un, un mecanismo de selección cruel. <risa> o sea, pero son miles de estudiantes y solamente a 30 les toca. Sí, pues así es en, en esta universidad. Hay unos criterios de selección muy fuertes. No, ¿quién, quién aprieta primero el botón? ¿El este. botón? Sí, ella. Ya, estos ya, ya son, eh, están en el tercer curso ¿Sí? o cuarto curso. Y es, eh, es un mecanismo de inscripción a, a un curso singular ¿Sí? y hay un botón ¿Sí? que tienes que apretar a ¿Sí? cierta hora, a cierto día ¿Ah, sí? y quien primero aprieta... Pero pues, eso es bueno suerte o destino o lo que sea, ¿no? Pues, algo ahí? así, ¿no? Pero eso quiere decir que los 30 estudiantes con ¿Sí? los que estoy en eh, cada curso pues, eh, pues son de, los más, de lo más diverso y yo diría que la, la gran mayoría tres cuartas o cuatro quintas partes eh, eh, pues muestran un interés creciente hasta realmente estar agradecidos eh, al final del curso porque realmente han experimentado algo que, que no suelen experimentar en el resto de sus cursos desde otras perspectivas eh, que no se inculcan como la nueva doctrina sino son, eh, pff, son como mucho ofertas pero con la invitación, casi con la con, eh, con la demanda de contrastarlas con otras propuestas opuestas y eh, empezar a crear su propia opinión eso es lo que lo que lo que demandó eso debe ser muy bonito no ayudar a toda esta gente que está empezando a, a que sepan abrir la mente para estar ¿no? sí, yo, yo me siento a veces como un profesor de, de primaria claro, que, casi como si que fueran invita a los a los muy pequeños de sí de tomarse en serio a sí mismos Así y mismo. a formarse una propio propio. Claro, tienen una formación integral que no nos esperaban. Así es. Y están, y, sí, y lo agradecen. Y lo agradecen. ¿Cómo? Ahora pasamos a hablar un poquito, ¿nos puedes contar un poquito qué significa la economía del bien común? Pero me interesa saber, ¿cuál es la semilla del bien común? ¿De dónde nace? ¿Qué es la idea? Bueno, del sentir, de la intuición. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el objetivo de nuestros quehaceres? El objetivo de nuestros quehaceres es procurar por el bien de todos y de todas. No solamente los seres humanos, sino hasta los pájaros que estamos escuchando. ¿Pero por qué la economía? Porque podría haber sido la política del bien común, la sociedad del bien común, la medicina del bien común, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué eliges la economía del bien común? ¿Consideras que es más esencial cambiar primero la economía? Yo, bueno, la, mi decisión eh, de pararme en este sector <risa> <risa> más rato ha sido por, porque observo que se están creando mayores daños aquí. Los, el sistema financiero. ¿Está más corrupto ahí ¿eh, el sistema? Um, no, como no conozco el sistema sanitario uh, tan desde no dentro... Puedes no puedes no, comparar. No puedo comparar. Pero, ¿Pero esto, a nivel de Serva 10, ¿qué 10 sería? En la economía... No, la corrupción ya es un, un síntoma del, eh, del, de la causa que eh, va por, por un falso rumbo. Se está persiguiendo un, un objetivo um, erróneo. Esta es la causa. Y la corrupción es un síntoma, es una consecuencia. Y hay un 10. Hay un 10. ¿De corrupción? No, de, de, de la gravedad. De la, de, la gravedad de la de, situación. De la situación. Y por eso, por eso me me me, pa, me paro en la economía. Pero la okay. economía nace con el capitalismo. Forma parte del capitalismo. Es no. aparte. Ya había antes porque el capitalismo es algo reciente. Siempre ya Aristóteles siempre. Dif, distinguía entre dos tipos eh, de economía, eh, la economía y la crematística Así que la economía siempre existía, como siempre eh, satisfacíamos nuestras necesidades los seres humanos y siempre había una reflexión. Eh, intelectual acerca de cómo lo estamos haciendo. El capitalismo es una forma posible de organizar la economía. Y a lo mejor es una forma de organizar la economía que requiere un remedio urgente y muy profundo, una alternativa muy profunda. O sea, que ¿tú consideras que uh, si pudiéramos, pudiéramos implantar la economía del bien común ¿podría, se podría cambiar la sociedad? ¿O la economía del bien común solo podría aplicarse en una sociedad que fuera distinta de la, de la actual? Es una dialéctica. Hay una... La superación del capitalismo hacia una economía del bien común ayuda a, a desarrollar una sociedad más cooperativa, más empática, más conectada con el medio ambiente, más democrática, por supuesto, es sin duda alguna y a la vez una sociedad más uh, empática, más conectada, más uh, democrática y más solidaria es, uh, tiene mayores capacidades de, de transformar el sistema económico. Te veo muy idealista, ¿eh? Bueno, nunca he, he dicho otra cosa. <risa> <risa> <risa> uh, háblanos, háblanos de la economía de, de la economía común. De... Sí. Bueno, la... pues... Eh, pues una economía bien común eh, está persiguiendo el, el objetivo correcto, justo, democráticamente acordado a todos los niveles. En el nivel de cada inversión se pregunta y se evalúa: eh, esta inversión contribuye al bien común. En el nivel de la empresa, pregunta: esta empresa contribuye al bien común. Y se mide y se evalúa y se recompensa a aquellas empresas que lo hacen en mayor grado que otras empresas. Y a nivel de la economía nacional, preguntamos: Uh, aporta la economía nacional al bien común es, es capaz de, de incrementar el bien común crece el producto del bien común uh, porque lo estamos midiendo a diferencia de hoy, hoy no estamos midiendo el alcance del objetivo yo creo que esto ya es, yo creo que esto ya es um, la, la mayor reforma que aporta la economía que, que, que pasamos a estar seguros cuál es el objetivo y medimos el alcance del objetivo. A través del producto del bien común, el balance del bien común, el examen del bien común. ¿Cómo se mide el bien común? ¿Sería sinónimo de felicidad, bien común? Pues felicidad. todo, volvemos al problema de las definiciones, ¿no? la, la felicidad no tiene una, una uh, definición natural, el bien común tampoco tiene una definición natural ¿Tural? o teológica, <risa> <risa> por supuesto uno puede eh, eh, solo Dios sabe qué es el eh, bien común, yo, pero yo advierto, ¿no? Yo, nosotros no vamos por esta parte. También había dictaduras que operaban con eh, el concepto del bien común. Hay dictaduras que operan con el concepto de libertad. Pero el único camino para mí aceptable eh, al bien común es una decisión lo más democrática posible y por eso eh, proponemos y demanda, o sea, la única demanda del movimiento internacional no es ninguno de los elementos eh, fundamentales del, del modelo, sino la única demanda, y con, con énfasis, como se escucha con es, el permiso de los dioses eh, con, el, con el apoyo de los dioses y de las diosas es, eh, son las asambleas democráticas descentrales en los municipios, en, uh -huh. en las cuales pues, eh, por un lado, de, definimos el pueblo soberano eh, los elementos clave y fundamentales del sistema económico, del sistema monetario, luego, más tarde, del, del modelo democrático en el cual queremos vivir. O sea, el sistema se define desde la base, Eso es. para arriba, no al es, revés. En una democracia real, sí, una democracia en una democracia real, irreal desde arriba, en una real desde abajo. Y, y eh, en un grado un poco más eh, preciso se define el bien común, el bien común dentro del modelo de la economía del bien común solo se, neces se necesita tres veces concretizarlo, en el examen del bien común, en el balance del bien común, el bruto del bien común, todos los demás elementos de la economía del bien común son, son cuestiones que son las mismas cuestiones a las, a las cuales eh, hemos dado respuesta legalmente vinculante hoy pero a través de los parlamentos y no a través del pueblo soberano por ejemplo, quién tenemos por justicia, quién tenemos por seguridad social, quién tenemos por derechos laborales. ¿No? Son, a estas uh, preguntas hemos dado respuestas legalmente vinculantes, pero no el pueblo, sino los parlamentos. Y de la misma manera vamos a dar respuesta a la pregunta, pues ¿cómo, uh, cómo evaluamos si una inversión económica contribuye al bien común? cómo una empresa contribuye ¿Cómo? al bien común. ¿Cómo lo evaluamos? Uh -huh. eso? ¿Cómo lo medís? ¿Cómo lo medís? Y nosotros hemos, eh, hemos hecho de manera que una diezañera de Barcelona lo ha entendido. Me, me... ¿Diezañera? ¡Ostras! <risa> sí. <risa> no, no se sí. utiliza diezañera. Victoria. <risa> una, chica, una niña de diez años que te escribió, ¿no? ¿Comentaste? Sí. ¿Y, ¿Y por qué? Porque las preguntas son, eh, son de sentido común. No son de, de expertos técnicos, economistas, uh -huh. sino... Eh, son, son las preguntas más naturales, <risa> cuidado, pero <risa> que, que salen eh, desde un, una, una profunda conexión de una persona con la economía, ¿no? porque yo, yo soy parte, yo formo parte de la economía, yo quiero que la economía contribuya al bien común. Cada, que cada una de las empresas contribuye en bien común. Y, ¿Y qué me interesa saber de cada, de cada una de las empresas? Pues si el producto tiene sentido, ¿no? si satisface necesidades básicas o son mero lujo. Si la, la empresa se comporta de forma ecológica, si en el medio ambiente, la, la, la, las, condiciones, las condiciones laborales, si son humanas o no, pues eh, el, eh, la relación entre, entre los géneros y los... Eh, los desavantajados personas con discapacidad discapacitados sí o con necesidades ah. especiales solemos decir uh -huh. eh, pues eh, quién toma las decisiones y cómo se reparten los ingresos y los beneficios a lo mejor con estas seis preguntas ya tenemos un, ya podemos um, construir el, el balance del bien común inicial ¿Y las empresas están dispuestas a contestar esas cosas hoy en día y tenéis uh, empresas con las que estáis ya trabajando? Pues eh, fueron eh, fue, fue una docena de empresas quien, quienes dieron el impulso fundacional del movimiento. ¿Ah, sí? Sí, o sea, em, yo estaba escribiendo libros, un ¿Sí? libro tras otro y de repente se me acercaban varias empresas y dicen oye Cristian, ha estado blanco con esto, esto es el núcleo de una, una alternativa uh, factible ¿no? y nos reunimos uh, Empresarios descontentos supongo ¿no? con el sistema y que vieron que que podían utilizar tu manera de ver las cosas para... Sí. Interesante, para... o sea, no lo no, no, no generaste tú entonces de alguna manera al inicio. No, ah, interesante. no fueron ellos uh -huh. y ellos dijeron, bueno, empresarios eh, apasionados, sí, o sea, claro, iniciativa, creatividad, claro, claro. contribución uh -huh. a la comunidad florecida, uh -huh. pero eh, respetando todos los valores, ¿no? o sea, tomando consideración, siendo responsables, siendo sostenibles, eh, apoyando la demografía, eh, compartiendo, eh, pero eh, para eso, na eso nadie nos, nos lo recompensa. Eh, a la inversa, sufrimos, lo contrario. Mm. sufrimos desventajas eh, claro. competitivas. Y esta mm -hmm. es, la, es la previsión que nos causa un dolor. Un, un des, el... Queremos ser honestos, legales, respetuosos, y eso mm. nos cuesta más dinero y ganamos mm. menos dinero. ¿no? Nadie nos premia. Es justo lo contrario de lo que debería ser. Eso es. Queremos ser fieles con la Constitución en sentido ético. <risas> Dignidad, solidaridad, sostenibilidad, Pero justicia. no podemos. No podemos. Porque el sistema no nos lleva para otro sitio. Eh. Y queremos... El contrario que el sistema nos lleve hacia la ética económica. Y de, estos, eh, de esta docena de em, empresas pioneras se han hecho, con la fecha de hoy, 1.650 empresas de 35 países. ¿Europa? No. En, pues Europa, América del Norte, América Latina, y unas cuantas incluso en África y hasta en China, una primera en Australia. Mm. Pero esto después de tres años y medio y sin que nosotros eh, practiquemos una, una estrategia de expansión, porque no, todavía no tenemos los recursos, todavía es, es un movimiento de pocos recursos y de una infraestructura pues, en, en incipiente construcción. Por eso eh, pues, eh, prácticamente todas estas empresas eh, se han acercado a nosotros sin que nosotros hayamos hecho uh, ningún tipo de publicidad o de invitación para que se adhieran. Y esto podría ser un, un, un, una primera evaluación después de tres años y medio, 1500 mil empresas. O sea, sí, hay algo que tenéis, les llama la ¿trabajáis atención. trabajáis con otros pequeños núcleos, ¿no? De locales, regionales, también. Como es un, un movimiento integral en todos los sentidos, tenemos una, una visión muy, muy, muy clara y fuerte, y también tenemos una parte práctica muy concreta uh -huh. uh, y en la parte práctica muy concreta no solamente tenemos pioneros económicos que son las empresas tanto privadas como públicas pequeñas y grandes sino también tenemos pioneros políticos que son los municipios del bien común y las regiones del bien común y también tercero tenemos pioneros culturales que son las universidades y las que instituciones. se adhieren digamos a la economía se, adhieren... se llama un poco simbólico ¿O no? ¿O no, realmente tienen un papel a desempeñar? Sí, muy, muy claro incluso, pues un municipio, del bien común hace toda una serie de proyectos muy concretos definidos. Balance para las propias empresas del, del municipio invitación al sector privado a, de hacer balance conversión de la banca en, en el municipio eh, organización o por lo menos facilitación de los procesos eh, de participación ciudadanía para ...para desarrollar el modelo económico del futuro de forma democrática. Y más y más y más. ¿no? Eso es el, un, o sea, son muchos retos muy, muy grandes para los municipios... ...pero tenemos ya más de 200 municipios interesados... ...haciendo cola para convertirse en municipios de ¿Haciendo cola? Hacia, sí. De momento no, todavía no tenemos los acompañantes... Eh, ...de los suficientes, suficientes, gente preparada como para estar... ...con ellos, ¿no? Pero estamos... Eh, estableciendo desde la nada. Es una creación de la infraestructura para acompañar a las empresas, a los municipios y para colaborar bien y de forma eficaz con las universidades. ¿Estás satisfecho? Más que eso, pues casi preferiría un crecimiento más lento. Porque el crecimiento rápido es, eh, nos agobia un poco. Uh -huh. hay... Puede desbordar. De y está desbordando. <risa> y sí, o sea, casi preferiría un... Sí, un crecimiento más entonces, sí. ¿Y dedicas a esto todo tu tiempo? No, bueno, yo tengo una, una gama de actividades bastante diversa. Eh, ¿Aparte de bailar? Aparte de bailar, <risa> aparte de disfrutar las tormentas <risa> y de no hacer nada <risa> y ser creativo, pues eh, que son, por un lado, eh, el banco, estamos fundando un banco. ¿Estamos fundando un banco? Sí ¿Un banco de estos que prestan Por dinero? Ejemplo, casi se me olvida, sí un... <risa> ¿De verdad? No, no, pero... ¿Un banco pero, bueno? Un banco ético ¿Un banco ético? Un banco del, el, banco, el banco del bien común ¿El banco del bien común? Sí, claro que... ¿Cómo es este banco? Mira, que puede existir una empresa ética, cuela Pero que puede existir un banco ético, es que me parece... Lo claro siento, eh, pero es que me cuesta. No, no, que, ¿eh? A que, que, ver, no un... convénceme. Puede haber inteligencia militar. No es, una... <risa> <risa> <risa> vale. no es un oxímoron. <risa> pero eh, precisamente un satírico austríaco eh, hizo este chiste: ¿no? que contó que un, un día se, se le acercó un estudiante, le preguntó, maestro, ¿qué voy a estudiar? Y le, le contestó, pues eh, tranquilo, tranquilo. Um, Cierra los ojos, escucha tu corazón. El estudiante, cierra los ojos, escucha tu corazón. Y dice, pues, si pregunto en mi corazón, ética económica. Y dice, pues, ahí sí te tienes que decidir, chico. <risa> porque la ética económica es un oxímero, ¿no? <risa> Una... Pues un banco ético... <risa> ¿Un banco? <risa> pues no lo es, ¿no? Y un mercado ético tampoco lo es. Porque el, el mercado es eh, un, un espacio, un lugar de, del encuentro de personas. Que, que traten de satisfacer sus necesidades. Y esto se puede hacer de forma violenta, cruel, desconsiderada, egoísta, es posible, capitalismo. Y esto se puede de forma tierna, considerada, conectada, pacífica. ¿no? Esto sería una, una economía de mercado ética mmm, o una economía de mercado Um, una economía de pie común. Y lo mismo con el banco. Pero el banco, el banco para subsistir, perdona, eh, no entiendo de economía, mm. pero tiene que prestar dinero, ¿no? Sí, claro. Eh, esa es la base. Sí. Y si prestas dinero, supongo que requerirá unos intereses. Y esto no es el problema. ¿Este no es el problema? No. El, hay dos problemas. Eh, si tú pagas intereses a los ahorradores, <risa> ese es el primer problema, y el segundo problema si el banco distribuye beneficios a los propietarios del banco. Estos son los dos problemas. Uh -huh. Pero que el banco cobre intereses por, su, por el servicio que presta. Es lo mismo que hace el peloquero. El peloquero te presta un servicio y te cobra... Bueno, entonces más que intereses sería cobrar por un servicio. Claro, lo puedes llamar sueldo. Sin que sea usura, sin que sea... Lo mismo con el peluquero. El, el, el, el, el peluquero, peluquero puede ser usureros usurero. También. Puede ser usurero y es, el, es exactamente el mismo. ¿Para qué? Para, para distribuir el beneficio al capitalista, que es el dueño del salón de peluquería, o para, para, para otra, otra utilización de los ingresos. En Entonces, ¿cuál sería la distinción...? con los bancos no éticos, digamos, en el principal, así, a nivel muy pues, básico, muy elemental. Dos, ya he dicho, vale. no hay intereses para los ahorradores, no. no hay distribución de beneficios a los propietarios. ¿No? Tercero, no, no, no. no, no. Tercero, uh, eh, un examen ético, un exa el examen del bien común, bien común en cada para inversión. la banca del bien común. En cada inversión. En cada inversión, claro, porque eh, hoy los bancos... Hace un examen muy rígido, muy rígido y una parte de las pymes ya no recibe ningún crédito uh -huh. por los bancos. Dicen, me gustaría darte uno, pero no te puedo dar uno porque yo tengo mi regulación de Basilea III y no te puedo dar crédito. Y así las pymes se, se mueren y vamos a entrar, posiblemente vayamos a entrar en una recesión en, a nivel europeo em, en los próximos años gracias a Basilea III. Uh, y esta podría ser una recesión igual de profunda que en los años 30 um, del, del siglo pasado. Eso es una amenaza y um, quienes me, um, quienes me uh, dicen esto son banqueros, banqueros de bancos cooperativos de cajas de oros que aún existen y dicen que a nosotros nos están masacrando, masacrando con la sobreregulación porque nos tratan de de forma idéntica que, que los bancos sistémicos. Pero me estoy desviando. Yo quiero contestar tu pregunta al, al, al banco ético y con las inversiones. Hoy día un, eh, un, un granjero biológico mm, difícilmente obtiene un crédito. A veces no, no obtiene ningún crédito. La, la granja grande eh, pues, obtiene un crédito seguro, pero pues, le cuesta un poco. Y la agroindustria ...recibe el crédito más barato de todos, ¿no? Es la le persiguen para, para dar el, el crédito. Sí, para, para, para crear otra burbuja agraria. Uh -huh. ¿no? y, um, y es... ¿por, ¿por qué? Porque el banco está persiguiendo el objetivo erróneo. El banco está persiguiendo de, de, de incrementar su propio capital. ¿no? Para, para distribuir... Erróneo para nosotros, para él no. <risa> claro, ¿no? Erróneo para el bien común. No, claro, yo... yo yo lo, se lo preguntaría al, al pueblo soberano ¿qué, ¿Qué objetivo deberían seguir los bancos? ¿no? Y si el pueblo soberano dice el, el, economía, el objetivo de la economía es el bien común Y el objetivo de la banca es el bien común pues Entonces tenemos que cambiar los bancos Y solo para terminar ese pensamiento Y por ejemplo, me parece clave El banco es el bien común Pues al, granjor, al, al, al granjero biológico Le da el crédito más económico eh, Al granjero mayor que a lo mejor no contribuye al bien común, pero que tampoco hace daños. Eso es lo más importante. En el momento en que empieza a dañar, hacer daño, no hay crédito. Riesgo. ¿Y no. cuáles son los beneficios entonces del banco? Los beneficios del banco sí. son no eh, hay. Sí, claro que hay, ah. porque sin beneficios el banco no puede ir. Es, es una empresa, es una empresa. Pero no son, no son nada comparados con los que hay ahora, sería un no. beneficio pues, más normal, ¿no? Sí, ¿cuál es la diferencia exacta? Porque ahí creo que hay que ser muy exacto, porque si no, no se entiende. Eh, pues en, entre una empresa nociva y una empresa que no hace daño, pero que sí, que, sí, que sí tiene que generar beneficios para sus inversiones para sus reservas um, y para su re renovación. Esos son los buenos uh, usos de los beneficios. Uh, los malos usos o oh, esos esos beneficios um, sirven al fin, ¿no? Pero otros usos que no sirven al fin, que no contribuyen al bien común, que, sino que al revés. El fin al no bien justifica común. los medios. Eso es. En, el fin justifica los medios, sí. ¿El fin justifica o no justifica? El justifica este medio, el, el, el medio del, del, del beneficio financiero en una empresa. Y el, el bien común no justifica el uso del beneficio financiero uh -huh. para canibalismo, o sea, compra hostil de otras empresas, um, especulación financiera. Hay transnacionales que se, que se llaman grandes bancos con pequeños talleres, <ríe> pero que, que se, se supone que es una... Una, una, una empresa de automóviles, de producción de automóviles. ¿no? Es un gran banco eh, de inversión eh, con un pequeño taller. Inversiones eh, financieras. Tercero, distribución de una parte de los beneficios a personas que no trabajan en la empresa. Es lo más controvertido, pero yo creo que esto no sirve, no sirve al, al, al fin. Y cuarto, pues desde financiación de partidos políticos, eh, corrupción, por supuesto, soborno. Y también encargo de estudios científicos a favor o uh, en el propio interés de la empresa. Este de mm. estos, estos usos los prohibiríamos, um, pero lo, quien, lo, quien lo tiene que decidir es el pueblo soberano. Pues mira, me el pensamiento, lo tengo no soy claro. yo. No soy yo. Este... Porque tenía en mente, pueblo soberano, que lo has dicho como cuatro o cinco veces ya, mm. y enlazo con el tema de la democracia, mm. porque tú también hablas de de que vivimos en una democracia que no es real sí. considero bueno, que no es democrática es muy poco real es muy poco real no es participativa <risa> lo cual claro una democrática que no es democrática es como un poco extraño no que tenemos un problema con el concepto de democracia o es que la usa, o no está bien evidentemente no está bien mm. Desarrollado. desarrollada desarrollada cuál es el problema porque realmente no hay democracia entonces uh... pues yo es como una primera ola de democracia sí tenemos cierto grado de democracia sí tenemos parlamentos sí tenemos um... pero es teatro creo, claro considero. bueno en parte funciona porque no todo está mal ¿no? mucho está mal pero no todo no todo siempre hay que respetar lo que está bien a la vez y lo que, lo que está bien eh, es mejor de lo que tenemos antes, yo creo. O sea, yo no quiero volver, yo no quiero intercambiar esa mal, ese mal estado de democracia con una monarquía absoluta, por ejemplo, o, o el feudalismo. Lo tengo muy claro. ¿no? Uh -huh. eh, aún así, eh, esta primera ola nos ha regalado... <risa> algún porcentaje del vaso lleno, aunque solamente sean el 5, el 10, el 15 por uh -huh. pues se, se trata de respetarlo y seguir, seguir llenando el vaso. O sea, desarrollando o sea ¿no tirarías el edificio al suelo? No, le pondría más, otra piedra más, otra piedra más. Pero, en, pero primero hay que limpiar. Yo creo que donde empezaría yo por, por un fundamento ¿Sí? que, que la aporte, que la, que, la, que, la, que la realmente apoye. Porque el de momento no tiene fundamento. El fundamento sería um, un, un soberano auténtico. Y yo estoy hablando de la soberanía uh, en la ciudadanía. Uh, y yo estudié ciencias políticas. Ah, eso sí. Eso sí, pero, pero ahí no me enteré de lo... ¿De lo que te explicaban? Del grano. ¿No? Eh, no, de, de, de qué podría ser una democracia real. Nadie me preguntaba... Oye, ¿Qué que Cristian... se estudian ciencias políticas? ¿Los diversos sistemas de políticos? ¿La historia hay, de la política? Lo que era y lo que hay. Pero no, no, no lo que puede ser. Sin, sin... Pero no lo que puede ser. Mm. Y esa pregunta yo me la hice um, por mi instinto a la libertad mm. y por mi afán al reconocimiento. Y me pregunté, pues, ¿cómo puede ser una, una... Una democracia real, real verdadera. Sí, ¿Y cómo puede ser? Y em, empezaría por, por una soberanía auténtica y real. Y yo me pregunté, ¿qué, qué es la soberanía? ¿no? Sí, sé, porque sé más o menos lo que es, pero literalmente, literalmente, sí. en latín quiere decir por encima de todo. ¿no? Claro, por encima del pueblo está, por encima, de, por encima de qué? Por encima de la Constitución, por encima del Parlamento, por encima del Gobierno y todo lo demás. Pero ¿cómo haces que el pueblo se organice para ser soberano? ¿Estaría pues, la cuestión? Para, pues lo, yo le concedería derechos soberanos, o sea, derechos colectivos um, que le realmente empoderen. empoderen. Porque de momento el, el, todo nuestro poder reside en, en votar por, por un partido. Eh, otro? cada cuatro años. ¿no? ¿Por uno o por otro? ¿Entre dos partidos aquí, no sé, en tu país, pero aquí básicamente sí, o, por... o blancos o verdes? O sí. sea y aunque sean 25 partidos entre los cuales podemos, podemos votar, pues esto no es, no es una garantía para nada. ¿no? Porque ni siquiera sabemos cómo... Cómo se compondrá el gobierno con esto, ¿no? y ni mucho Además, menos. Además, luego, no, perdón, luego, aparte de que tengan un programa, luego, aquí nuevamente claro. no suelen cumplirlo, no sé en tu país. Entonces, Igual. Independientemente, aunque votaras el programa, o sea, luego tampoco sirve de nada. O sea, estamos de acuerdo que esta democracia sí es una democracia formal, eh, formal. Pero, pero pero no funciona, no no por esencia y se llama. Algunos le llaman post postdemocracia. Pero, post. post pero yo no estoy de acuerdo porque yo yo, yo no veo que, que antes teníamos democracia y ahora ya no la tenemos, sino que eh, la primera ola nos ha regalado cierto grado de, de democracia incipiente. Ahora está desmayándose un poquito, pero eh, eh, la democracia real está por crear el futuro. O sea, estamos en una pre-democracia, más que en una post-democracia. No hemos y, llegado nunca a tenerla, sería sí, tu, tu visión. Eso es. Y, y, ¿Y cuáles podrían ser estos derechos soberanos, fundamentales, uh -huh. eh, mínimos, que eh, son creo que son siete algo. Vamos a ver si los enumero todos. Eh, en vez de votar por un partido, eh, votar por un gobierno, ¿eh? porque no o sea una, una constelación concreta. Segundo, destituir el gobierno, ¿eh? en ocasiones muy graves. Si el gobierno, poder destituirlo, tener el poder, poder de destituirlo, sí. ¿no? Cuando... ¿no? No cuando hace la reforma fiscal mal, pero cuando entabla una guerra, por ejemplo, sin mandato de la ONU, ¿no? cosa que está ocurriendo. Entonces sí destituiría el gobierno. Tercero, parar el parlamento si, quiere, um, si está preparando una ley con, con la cual la población no está de acuerdo. Rescatar los bancos con el dinero de los contribuyentes en vez de con el dinero de los propietarios y los acreedores. O en el caso de España, uh, si el parlamento quiere cambiar la constitución sin consultar al pueblo. ¿no? Es una clara... Eh, un, una clara ocasión como para parar el parlamento. Cuarto, eh, preparar una, una ley desde la iniciativa del, del pueblo y pasar la ley. ¿no? Si el parlamento eh, no se ocupa del tema que, que es importante para el pueblo. Uh -huh. Quinto, eh, tomar el control sobre bienes públicos de interés eh, esencial como el agua, como la energía, como el dinero público. Aquí podríamos hablar algo entendido de este tema, ah, pero podemos, lo dejamos aquí. Sí, el, el, el, libro, el libro que salió en alemán ¿Sí? eh, en, en febrero, Dinero, las nuevas reglas del juego, ¿Sí? saldrá en, en castellano uh -huh. y también en catalán, creo. Pero ¿Ah, sí? seguramente en castellano en octubre, a principios de octubre. Y a lo mejor tenemos otra ocasión de ah, continuar la, la, la conversación. Um, sexto, para terminar ya casi, pues si, uh, por ejemplo, en Austria nos damos cuenta que tenemos una Constitución, pero quien uh, escribió esa Constitución no fue el pueblo soberano. Claro. Uh, ni, ni siquiera nosotros el votamos a favor de la Constitución. Pero entonces no es una constitución ¿Cómo democrática? que no votasteis a favor de la Constitución? Pues uh, el, uh, la Asamblea um, uh, Constitucional del 1919, eh, decidió que, que, que la Constitución eh, entrara en vigor. ¿Tenéis una Constitución de 1919? Sí, 1920, en Austria. Y en Alemania igual, yo creo, del mismo año, ¿no? Eh, cita es, Ni siquiera 100 años. Y yo ya te, o sea, uno de los proyectos de los cuales no hemos hablado eh, que es aprovechar del eh, centésimo aniversario de la Constitución austríaca, que se llama alemana, para, um, para um, iniciar un proceso constituyente para reformar toda la constitución para crear por primera vez en la historia de los dos países una constitución democrática he he hecha por, por, por, la, por la máxima instancia que está por encima de todo y el, el primer derecho yo creo que debe ser el primer derecho soberano eh, es la, la, la, la constitución porque luego eh, eh, lo que contiene la Constitución es la voluntad del pueblo uh -huh. y la Constitución obliga al Parlamento. El Parlamento sigue siendo el legislador principal, uh -huh. pero eh, todo lo que produce el Parlamento tiene que obedecer a la Constitución materialmente. Si no lo hace, viene primer, en primer lugar la Corte Constitucional, el, el guarda constitución, de la Constitución, y dice oye, esto un um, proyecto lindo, pero contradice la Constitución. Por favor, eh, mejoralo. ¿no? ¿Y cómo harías una Constitución desde la base? Debe ser complicado, ¿no? En absoluto. La... No, en absoluto. Bueno, eso, eso no creo es... que has vivido la experiencia. No, por, favor. No, por... es que me, me emociono porque, porque vamos a eh, ir a la luna. Esto es complicado. ¿no? O un acelerador ah, de partículas. Esto entiendo. es complicado. Pero organizar, organizar eh, eh, procesos de debate democrático que es a la vez, es ambigua, a la vez es lo más sencillo del mundo que nosotros formemos círculos y en los círculos debatamos sobre las cuestiones fundamentales de la coexistencia. Que al final y, eso sí que nos interesa, y no ir a la luna o no ir a la luna, ¿no? Claro. Es más importante. En, claro. la, en, la, en la jerarquía de las claro. necesidades básicas es más básica cumplir esta necesidad y por lo tanto buscar la tecnología adecuada, la tecnología solamente quiere decir saber cómo hacer sí. y, y, y, Supongo que y en nos eso han, nos han hecho creer o el sistema nos hace creer que no estamos preparados a nivel de individual para participar en un proceso tan importante para el país ¿no? y tenemos esa visión de que es algo que tienen que hacer los expertos Entonces... eso es un componente la autoestima la falta de autoestima mm. ¿no? o, o la, la, la tomarse en serio a nosotros mismos mm -hmm. y tomarnos la libertad ¿no? de, de ser todos dueños y dueñas de, de, de los mismos derechos, de las reglas eh, que, que, que ordenan la convivencia. ¿no? <ríe> Algo muy sencillo. Pero el otro componente es eh, cómo, cómo hablamos. Yo creo que ahí hay, hay, hay muchísimo falta por aprender. ¿Cómo hablamos? De forma respetuosa, uh -huh. escuchar profundamente, uh -huh. Imitar a la otra persona, decir su más profunda verdad. Por lo tanto, encont encontrar una economía de las palabras. <risas> economía de bien común, bueno, de las palabras. Sí. Y invitar de vez en cuando en silencio, para que pueda crecer la sabiduría colectiva. Son, son, no son mis reglas, son reglas uni um, eternas desde las tribus de indígenas de muchas partes, que siempre han existido, pero para mí son altas tecnologías, o sea, conocimientos muy valiosos, pero que son de los cuales nos solemos olvidar, que no solemos tomar en serio, porque ir a la luna es más importante que hablar bien. ¿no? Y tercer componente, autoestima, una cultura de conversación eh, respetuosa. Eh, tercero, eh, mecanismos de toma de decisión inteligentes porque de momento el, el, el máximo que, que tenemos a mano ¿no? es la, el voto por mayoría simple, ¿no? es, Está bien, ¿no? Es ridículo, es, es de niños, ¿no? Es, niños, yo vamos es, a votar. Es, es la, el, sí, la primera fase de desarrollo de democracia. <risa> sí. Y um, hay, hay muchas otras más. El, el más, el más um, lujoso es el consenso profundo. El consenso profundo es hablar realmente en profunda conexión ¿sí? hasta que tengamos consenso esto para mí es una visión totalmente digna de aspirar a, a, a conseguirla pero hay muchos pases intermedios o sea, crees, en el, ¿crees en el ser humano realmente? ¿en el ser humano? Yo, yo diría que reconozco el potencial que está dentro de nosotros en parte por, porque lo he experimentado ...no en todo el mundo, pero en algunas partes del mundo... ...en parte porque lo siento, lo intuyo... ...y lo reconozco... ...y parte de este realismo... ...del reconocimiento realista es... Eh, ...el avanzar en pasitos pequeños... ...y algo intermedio entre la mayoría simple... ...y el consenso profundo... ...puede ser el consenso sistémico... ...y eh, muy, muy rápido... Eh, ...pues eh, puede haber varias propuestas... 5 o 6 y medimos la resistencia contra cada una de la propuesta y gana la propuesta que recibe la menor resistencia. Esto es una herramienta que, que bastante mejor que la mayoría simple. La séptima, el séptimo... ¿Los dejamos o no? o lo dejamos no, para, no, para no, los no no, sí. no, no, no, no, para, para, para, por, para los pájaros, es, no. Eh, porque insisto, eh, por el TTIP. Por el, ¿Por, a, por el acuerdo transatlántico sobre comercio y, e inversiones. ¿no? Pues ahora hay un, un, un, un acuerdo internacional secreto, secretamente negociado. ¿De comercio? ¿De comercio? internacional? De comercio internacional. Entre la Unión Europea. Ilústrame. <risa> bueno, yo creo. Bueno, si <risa> pues es muy complicado. Te sonará. No. Bueno, entre Estados Unidos. Es que no y leo Europa. los periódicos, no veo la tele. Entonces, ah, uh... bien. Haces bien en en preguntarme así. <risas> pues hay un, eh, está negociando la Comisión Europea con eh, el Ministerio de Comercio Internacional de Estados Unidos, ¿Sí? un acuerdo sobre ¿Sí? el comercio ¿Sí? entre estos dos bloques ¿Sí? y las inversiones tan asfonserizas, y es eh, al servicio de las grandes Uh, transnacionales ¿no? y mm -hmm. están poniendo en peligro a la democracia, el desarrollo sostenible, la distribución justa, los derechos humanos, derechos laborales, todo. ¿no? Todo lo que es uh, valioso y sagrado lo pone en peligro. Um, y por eso, ¿cuál es la consecuencia? Um, ¿Quiénes son los actores aquí? El Consejo Europeo, que nadie ha votado directamente, da un mandato a la Comisión Europea que no tiene... Uh, igualmente, ningún mandato um, democrático directo um, para entablar negociaciones clandestinas. ¿no? Esto, esto sí es el final, o sea, es, es, es el, uh, uh, el abismo de la democracia. ¿no? Y, pero, ¿cómo podría ser? Um, el pueblo soberano, su séptimo derecho soberano, que insiste en, en, en dar un mandato constitucional marco al Parlamento. ¿sí? Uh, y el Parlamento puede um, pedir al Gobierno uh, de entablar negociaciones internacionales, uh -huh. pero obedeciendo el mandato constitucional. Uh -huh. Y ese mandato constitucional pueden ser cinco frases. Esas negociaciones en el campo de la economía, por uh -huh. ejemplo, um, no pueden aumentar la huella ecológica, ¿no? sino que tienen que disminuirla hacia un nivel globalmente sostenible y justo. ¿no? Uh -huh. Uno. Segundo, la... Uh -huh. Las desigualdades no pueden aumentar como consecuencia de este sino tiene que uh -huh. o mantenerse o, o disminuir. Los derechos laborales y humanos eh, tienen que respetarse y, y estar más protegidos que antes. <risa> eh, lo mismo con la seguridad social. Y a lo mejor eh, la relación entre los géneros tiene que mejorar tendencialmente. Ya está. Y diversidad, diversidad cultural. Ya está. Y, y luego... Sí, pero eh, sentido común. Claro, yo, yo no soy economista. <risa> Yo, yo soy abogado del sentido común y, y, el, y la Corte Constitucional, eh, en el momento que el Parlamento dé es, este mandato de empezar las negociaciones, el Gobierno eh, evalúa, igual que cualquier otra ley, eh, si está en concordancia con la Constitución y con, le, con el mandato constitucional de la máxima instancia. Si es así, pues luz verde para las negociaciones. Pero el resultado final lo tiene que votar el pueblo, por supuesto. Uh -huh. Porque no hay otra instancia para la cual se está haciendo, se está llevando a cabo estas negociaciones. O sea, el sentido de un mundo demanda que el resultado final lo tiene que aceptar la persona para la para, cual, para se, para hace cual esto. se hace para sí, la, sí, sí, ¿sí? correcto Para terminar, Cristian. Sí. Um... ¿Tú consideras, crees que, que, que la voluntad de, de libertad de los individuos en estos momentos para llegar a esta sociedad que estamos planeando es, es débil, es fuerte? ¿Podemos conseguirlo realmente? ¿Estamos preparados? Esto muchas veces es la, la última respuesta que doy. Eh, todo depende de la voluntad a la libertad. ¿no? Porque la, la oportunidad de, de aceptar esa inmensa, esa muy poderosísima libertad, eh, que como potencial todos llevamos dentro y tenemos eh, existe la, la oportunidad pero somos libres incluso de, de aceptar eh, y de aprovechar ese potencial y desarrollar nuestra, nuestra libertad y pues eh, no viví en el siglo XVII no viví en el siglo XVIII pero eh, yo creo que eh, hay, hay procesos simultáneos del, del debilitamiento estratégico de la um, de la voluntad a la libertad uh -huh. a través de um, comida basura a través de distracciones múltiples por, um, por, por medios um, electrónicos uh -huh. por ejemplo y por supuesto por propaganda mediática ¿no? y hay varias y otras más ¿no? hay fútbol. Eso sí, casi en Roma, ¿no? <risa> Darles el pan para pan que no se mueran de hambre y circo, ¿no? Pero, eh, o sea, por un lado hay eh, una, una, una intención de debilitar la voluntad a la libertad. Eh, por otra parte, eh, sí, mucha gente aboga por motivos que a lo mejor no, no, no entendemos o que yo no entiendo, eh, abogan por, por la no libertad que hay que respetar y hay uh -huh. uh, mucha gente y que yo observo, son, no es una explosión, <risa> pero es una evolución creciente de más y más personas que sí entienden las cosas, que sí quieren ser más libres, que trabajan en el desarrollo personal, en todo el mundo, que trabajan en su propia conciencia y que se consideran um, en la... En la en la dialéctica más valiosa, más valiosa eh, que podemos eh, vivir. Por un lado, soy un individuo um, singular, um, eh, in, ¿cómo se dice en castellano? inconfundible, uh -huh. <risa> por un lado, y a la sí. vez soy, eh, formo parte del todo. Eh, del todo ¿no? y Yo creo que hay más y más personas eh, que, que reconocen esto, que aceptan esto y que quieren vivir según esa doble identidad, también se puede llamar colonos creo. Uh -huh. Y por eso yo no soy optimista, porque no, eso no es, a mí no es importante tener esperanza. Sí, no es importante. no Es importante para mí tener aceptación y confianza. Es otra cosa. ¿no? Para mí no me importa el éxito, sino para mí, a mí me importa la conexión, la confianza, la entrega, um, la soltura, y la libertad. Yo contribuye, yo contribuyo a que cambien y mejoren las cosas. Uh, no importa si esto tiene éxito. Si ocurre o no. Mm. Tú estás haciendo lo sí. mejor que sabes hacer para ofrecerlo a, a la humanidad. Esto es lo que puedo hacer sin agullarme. <risa> Muy bien. Para seguir siendo feliz. Para seguir siendo, que al final es lo más mm. importante. Mm. Sí, mm, cuidarme de mí mismo es. A lo mejor lo más importante. Solo si, si consigo esto puedo cuidar de otros y del todo. Muy bien, me parece un final bonito. Yo creo que también. <risa> Muchas gracias por tu tiempo. ¿A ti? Por la linda entrevista, es espontánea. <risa> <risa> y salvaje. <risa> El mejor sitio que hemos podido encontrar, ¿verdad? <risa> Damos gracias a los dioses y las diosas sí, de las tormentas. Y de las, por habernos de las permitido terminar, de las energías del lugar. Gracias, sí. Cristian. Nos, mm -hmm. nos vemos gracias, otra vez. Gracias, Alicia. Muy bien. Hasta la próxima. Muy bien. It's time for, time, for two. It's time for